Hoy, hoy vamos a hacer un reto, este reto lo voy a llamar Carrera Contra el Sol, porque consiste en ver el amanecer aquí en Playa Pelicano, Veracruz, y vamos a terminar con el atardecer en Punta Comenta, en Mazunte, Oaxaca. Escogí estos puntos porque me pareció que tenemos la mejor vista para ver dónde sale y se oculta el sol en dos de los mejores destinos de México para ver estos momentos del día. La aplicación de mapas me dice que son 12 horas y media de viaje y mi reloj dice que tengo 12 horas 50 de sol. Tengo la ventaja de que la moto es un poco más rápida que un auto, pero la aplicación no calcula las paradas para cargar gasolina, que en 700 kilómetros yo calculo serán 4 paradas, que aprovecharé para comer y descansar un poco, porque manejar moto cansa y 2 horas no es poco. También tengo que darles unas buenas tomas de los paisajes increíbles que estaré cruzando. Y hay que recordar que la mitad de la ruta no es por autopista, entonces puedo encontrarme con tráfico. En pocas palabras, la carrera es justa, no va a estar fácil. Mi banderazo de salida es cuando el sol salga completamente del horizonte. Y mi objetivo es llegar antes de que el sol se meta en el horizonte. Quédense a ver si puedo lograr el reto. Con esta postal nos vamos Como les decía en el intro Me quedan 12 horas Y media de viaje Vamos a empezar aquí En Boca del Río Ahorita vamos rumbo a las cubres, Cumbres De Maltrata ¿Maltrata? No a Aculcingo Vamos a las cumbres de Culcingo. Entonces va a ser autopista De aquí a Córdoba No sé si pase yo a Orizaba todavía Ya diré el mapa Entonces autopista Hasta Córdoba De ahí me salgo Por la carretera libre Hacia las Hacia las cumbres de Aculcingo de ahí llegamos a Tehuacán Y pues de ahí De ahí para el Real el Compadre ya pasamos Orizaba, me acabo de salir de la autopista, esta ya es la libre para ir a las cumbres de Aculcingo. Normalmente la ruta es por este, por la autopista, pero quise venir por acá porque esas cumbres de Aculcingo tienen algo muy característico, que es que los carriles se van cruzando Pero entonces, estas, estas pruebas están tan cerradas Que tienen que cruzarlos Para que los trailers puedan dar la vuelta Esto Está muy interesante Y aparte la vista desde allá arriba es Impresionante Bien, 8.27 Ya tenemos tanque lleno ya limpié mis mi parabrisas, que me estaba volviendo loco. Qué mamón soy, ¿verdad? Y sigamos, sí. llevamos 160 kilómetros. Este es 160 de 700. Las curvas, donde se empiezan a cruzar los carriles ¿verdad? de derecha, te pasan a la izquierda, para que sea una vuelta más amplia. Y vuelves a regresar. que le encantan las motos, creo que no hay mejor carretera que una así. Súper es entretenido estar ganas. está la carretera a veces se puede ver mucho más adelante para ver si viene coche o no reventarse así a la ciega cuando viene un coche vaya que es responsable bien y ahora todo el paisaje es completamente diferente aquí es un bosque estábamos a 28 grados si no me recuerdo baja 5 grados la temperatura estamos a 23 y medio sí, se sube bastante bien ya estamos en tehuacán me paré a, a desayunar no había desayunado de y seguimos hacia Oaxaca. mi tramo favorito de la carretera hacia Oaxaca se hacen espectaculares estas vistas Aparte de estas vistas espectaculares, es autopista con un buen pavimento y con curvas. ¿Cómo nos puedes pedir caer? Tem listas, cara Tem listas. Ya descansé un ratito aquí en Oaxaca. Ya cargué gasolina. Tenemos ya pasé la última caseta de de la autopista. De aquí en adelante solo nos queda carretera libre. Qué calorón hace. tengo que decir algo primera estamos a 35 grados y media aquí en CIO en Oaxaca wow oh, qué calor hace el sol un poquito más segundo apenas todavía no termino de salir de Oaxaca, me falta un cachito pero digamos que ya estoy en la salida a Oaxaca en exactamente casi la 1 de la tarde y el Google Maps me dice que tengo 6 horas si hacemos cuenta decir que voy a llegar a las 7 de la 7 de la tarde y la hora que tengo que cumplir son las 6.50 se bueno, que es cuando se oculta el sol el día de hoy entonces como les dije al principio del día está, está reñido me tengo que apurar y todavía me queda una carga de gasolina pero ahí vamos, me desquito en las curvas. Son las 3 de la tarde y vengo empezando en la zona de curvas. ¿Será que llego en 3 horas y cachito? Que sí está tranquila la carretera Porque Los que conocen esta carretera Saben que hay muchos Mucho tráiler Mucho camión Mucha van Que va muy lento y a veces no puedes Rebasar Entonces es lo que puede Retrasar mi, mi llegada Al atardecer en Mazunte Y yo creo que vamos bien hay que dejar de apretar porque si no, si nos gana el sol y no queremos eso esta es una excelente despedida de esta carretera porque tengo entendido que en junio o julio van a abrir la autopista que va a Puerto Escondido entonces realmente no tiene sentido volver a venir por acá son bastantes curvas Creo que son divertidas no me quejo no mira pues sí es sí están muy pesadas ya sea en coche o en moto creo que más en coche están más pesadas en coche que en moto pero o así sea, llegas deshecho después de curvar tanto en una moto de 250 kilos ¿no? Entonces, qué mejor manera de despedir esta carretera espectacular con un buen videito, ¿no? De... Un buen videíto. Es que realmente son.. Pues horas sí, y media me parece de pura curva así sin tregua curva tras curva tras curva qué ricas curvas la neta eh. despedir la carretera, pero creo que no para siempre yo si sí regresaría aquí alguna otra vez, pero en moto y en coche ya no a menos a menos que haya un buen coche ¿no? pero bueno, es lo que es. no tiene sentido venir por acá mientras está la autopista que lo hagas por diversión, claro está, pues si solo vas de vacaciones, no tiene sentido. Estoy teniendo mucha suerte que realmente no hay mucho tráfico. ¿eh? No. otro error ¿no? después de tantas horas de manejo Que disfrute, que disfrute Аккуратно. Cambié completamente el paisaje Pero las curvas Son las mismas Ya realmente estoy cansado Según aquí me falta una hora 20 A un punto que puse En Puerto Ángel Sigue reñida la carrera ¿eh? No lo no puedo descuidar Si no, no llego pero sí estoy cansado Me duele mis manos de tanto frenar y mi trasero de tanto estar sentado y un poco los brazos de tanta curva pero ahí vamos, ahí vamos 18, 18 16 cuarto Ángel está justo, está justo noticias ya se ve el sol ya se ve el atardecer pero la noticia es que acabo de pasar si estoy a 15 minutos de punta cometa se va a lograr se va a lograr te falta llegar a estacionar la moto y El, subir a Punta Cometa. No me acuerdo qué tan, qué tan lejos es la caminata, pero... Según aquí vamos a llegar a las 6 y 10 de la tarde y se oculta el sol a las 6 y 50. Entonces creo que tenemos bastante tiempo. Mazonte. Llegamos a Mazunte Llegamos a Mazunte ¡Me he Pues no queda mucho que decir si sí, se pudo se cumplió el reto espero les haya gustado mucho este video como a mí hacerlo ahora vamos a descansar que me lo merezco 12 horas de moto estuvo estuvo pesado no tanto como pensé pero si, sí, si sí, estuvo pesado pude haber estado más de Ahora, vámonos a bañar y a comer. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.